Hola, ¿cómo estás? Otra maravillosa semana desde aquí de Bogotá, Colombia, transmitiendo las buenas nuevas del reino de los cielos y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey, a, a este Padre Celestial que cada día nos bendice con un techo, con una comida, con darle una bendición a otra persona, a un hermano, a un familiar, siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro Padre Amado. Y antes de comenzar, todo el mundo me está preguntando de dónde... Me han visto puesto estas, bu esos buzos, otras camisas con diferentes estampados. Déjame decirte que aquí en Cristianos en la Gloria nosotros hacemos esos, esos diseños, esos, esas figuras para ayudar a que el ministerio también salga, salga a flote. Y alguien me decía, ¿cómo nos podemos contactarnos contigo? Pues vea cristianos en la gloria, gmail.com o por medio de nuestro WhatsApp. Puedes ahí contactarnos por medio de nuestro Facebook también y de ahí podemos eh, mirar qué podemos hacer para ti si buscas un diseño especial eh, y como este eh, en ovejitas en construcción, Estoy, estamos en construcción, todos estamos en construcción, es por eso que esta semana el Señor nos trae una palabra que es el amor de Jehová hacia su pueblo infiel, mira cómo el Señor a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras cosas que, ha, que hacemos, eh, Él nos consiente, Él nos ama. Y mira que el Señor me lleva esta semana a, al libro de Oseas, un libro muy fuerte, eh, pero al mismo tiempo muy hermoso. ¿Por qué? Porque es la fidelidad de un Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, a esa novia hermosa que a pesar que como somos, somos como él aquí, por ejemplo, en el capítulo número 2 que él me llevaba. Somos como esa, esa, esa prostituta infiel que él quiere, quiere regresar a sus andanzas de, a, de antes y quiere dejar a su esposo, al que le da todo. Al que le da sus provisiones, al que le da ese techo, al que le da todo. Eh, en, ¿En todo el sistema de que Alimenticio, todo. Amor, cariño. Y a veces nosotros, como es cuando leía este capítulo 2, veía como el Señor nos consiente grandemente. Y es por eso que yo te pido a mi hermano, mi hermana, querida persona que nos estás viendo, necesitamos hacer una transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Recordemos que nosotros nacimos nuevo, tenemos una nueva mentalidad, un nuevo corazón. Y como lo dice un Salmo, el Salmo 51, 10, que que crean, si eh, se crean en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un, un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que dice el eh, dice ese Salvo Hermoso. Y eso es lo que debemos pedir al Señor, que, que crea en nosotros un corazón limpio, que cree en nosotros realmente no regresar a las andanzas anteriores. Porque en ese capítulo de, eh, número 2, no te lo leo por el tiempo, pero te lo, te, lo deja, te lo deja de tarea el Señor para que tú lo leas, para que realmente escudriñes, eh, profundice en lo que el Señor te está diciendo aquí. Esto no es únicamente para mí, porque recuerda, somos ovejitas en construcción. Y esas ovejitas en construcción debemos entender que el Señor nos ama tanto. Y yo escudriñando esta palabra maravillosa, eh, mira lo que voy a leer algunos versículos. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. Mi aceite y mi bebida. Muchas veces pensamos que los afanes, esas, esa, ese pasado eh, va a ser mejor que estar con la, en la presencia del Señor. Pero no, no va a ser mejor porque el Señor tiene algo muy muy importante para cada uno de, os, de nosotros y por eso uh, en la palabra dice que, que sus ovejas escuchan su voz y Él las conoce y cada uno de nosotros la de, eh, debemos de seguir a ese gran pastor de pastores y recuerda algo que Juan, 20, Juan 10, 28 nos dice que nos va a dar una vida eterna y, y nunca más eh, alguien nos va a arrebatar de su presencia es lo más hermoso que podemos ver en el nombre poderoso de Jesús. Y algo que, eh, excluyendo esta palabra, eh, que como te decía en el versículo 5, queremos regresar a las cosas antiguas, a nuestros caminos antiguos. No sé cuál fue tu pasado. Mi pasado fue, eh, fui borracho, alcohólico. Y yo no quiero regresar al pasado porque el Señor me ha sacado de lo más vil, y más profundo de este mundo. Y le agradezco al Señor de lo que me ha llevado, de lo que donde me sacó, a donde me llevó. Y me ha llevado y me sigue llevando para la gloria y la honra de nuestro Madre Padre Celestial. Versículo 6, mira lo que nos dice. Por tanto, hoy aquí yo rodearé de, de espinos su camino y la acercaré con septo y no hallará sus caminos. Mira que el Señor es tan hermoso, tan maravilloso, que Él va a rodear esos caminos que nosotros que queremos regresar y decir, bueno, eh, queremos volver a de pronto, tú quieres en mi, en mi testimonio o en mi caso, no, yo quiero volver otra vez el alcohol, quiero volver a hacer esas cosas. Pero el Señor va a poner espinos, va a poner cosas para que no vuelvamos allá. Habrán tentaciones, claro, habrán cosas que Satanás quiere poner hasta mi propia carne, pero le doy gloria honra al Señor que al comienzo me sentía como lo que decía en el capítulo 2 y, y el título de esta, misma, de esta misma reflexión es el amor de Jehová de Jeho hacia su pueblo infiel. Yo a veces me sentía así, siéndole infiel al Señor, siéndole, siéndole, siéndole infiel al saber que Él me estaba dando un techo, me estaba proveyendo, me estaba dando de todo. Y yo me sentía como esta mujer, esta mujer prostituta que quería dar lo de atrás, pero Él me quería decir, yo quiero darte cosas maravillosas. Y mira que en el versículo 6, en el 7, perdón, mira que nos dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mira que el Señor nos está diciendo algo maravilloso en esta semana, que no importa lo que hayamos hecho mis hermanos, no importa lo que hayas hecho, el Señor te ama, el Señor tiene una provisión grande y maravillosa en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Mira el versículo 11, «Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, eh, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades» todas esas cosas que nosotros en mí, por ejemplo en mi caso, no sé cuál sea tu caso, lo, la, como le llamamos en Colombia, la parranda, la fiesta, todo eso, eso quedó atrás, eso es mi pasado, mi presente es Cristo Jesús, porque como lo, lo hemos dicho, lo hemos hablado, Cristo vive en mí, eso, lo, eso es muy hermoso, maravilloso, que al saber lo que el Señor está haciendo por, cada, por su pueblo, un pueblo infiel que realmente no lo está buscando de corazón, un pueblo que realmente nos está inclinando hacia su Señor y diciendo perdón, perdón, pero su Señor a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue ahí. Mira rápidamente, 14, pero he aquí que yo lo atraeré y lo llevaré al, al desierto. Y hablaré a su corazón en lo que está haciendo nuestro Señor, llevándonos por ese desierto y hablándonos a nuestro corazón diciendo, mira, mira, mira, mira lo que te, lo, de donde te saqué y donde te voy a llevar, pero necesito pulirte, necesito hacer unos ajustes en tu vida para cuando estés aquí, me des la gloria, la honra y el poder. Ah, y les daré su, uh, sus viñas de, de allí y el, y el valle de Acor, con puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de, de la tierra de Egipto. En aquel tiempo Jehová me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bailí. Ishi, recordemos que significa marido, y Bailí significa mi señor. Ya no te llamaremos más Bailí, mi señor, sino mi marido. Ese gran esposo que está por venir. Estamos en esos tiempos postrenos. Nos gozamos porque el Señor está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Y un proverbio maravilloso que nos dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué hermoso es esto la fidelidad del Señor y, y algo que me impacta de esta palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿cuáles han sido tus frutos? ¿Cuál ha sido realmente de los de donde te sacó Jehová? De su fidelidad y que tú te has vuelto, pero te has querido regresar y has vuelto porque el Señor tiene misericordia de ti, de mí, de tu familiar, de tu amigo. Y ya para terminar, tenemos otro Salmo maravilloso que nos dice el Salmo capítulo 6, del 1 al 5. Eh, nos dice rápidamente, vamos a ir el número 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo vuelve, oh Jehová, libra mi alma?, Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Mira lo que nos dice aquí. El Señor nos está librando. Y el Señor, mira lo aquí, dice el versículo número 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Y es lo que está haciendo el Señor en ese capítulo de Oseos número 2 somos infieles no somos agradecidos somos un pueblo que no estamos haciendo o escuch y así escuchando lo que el Señor nos está diciendo que escuchamos su voz y Él escucha nuestras voces y nosotros aquellos que siguen al Señor mis hermanos les va a dar vida eterna y no vamos a perecer jamás recuerda eso porque nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Rey así que esta semana el Señor está diciendo yo te amo y te amo tanto que a pesar de tu infidelidad pueblo mío, hijos míos estoy ahí estoy en ese silencio Estoy haciendo algo que tú vas a quedar impactado, algo sobrenatural en tu vida. Yo te pido que se perdonen los unos a los otros, que se amen, que me busquen en, en, en vuestra presencia, te dice el Señor. Y recuerda, lee el capítulo de Oseas número 2. Un capítulo que es fuerte, pero al mismo tiempo que el Señor, como lo decía, eh, el versículo 14 que nos está llevando por este desierto y nos está hablando en nuestros corazones realmente si yo te pregunto ¿eres igual que Cristo? tú miras, sí ¿amas al que te hizo daño? tú dirás, no ¿amas a aquel, aquel hermano que, te, que de pronto te odia? Porque tengo que a, a hablar con Él, a, a amarlo, porque ese es Cristo. Amarlos los unos a los otros, porque Él nos amó primero. Y porque nos amó primero, ha dado a su Hijo unigénito. Te pido que en este momento cerremos los ojos y oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en este momento, Señor, te doy gloria y honra, Señor por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo Padre Celestial, ser tan especial, tan misericordioso, tan amoroso Señor, que nos llevas por ese desierto y sigues tratando nuestros corazones a pesar de nuestra infidelidad, gracias Padre amado, porque nosotros escuchamos tu voz Señor y yo sé Señor que hay muchos Señor que te siguen y tú nos vas a dar una vida eterna, y nadie nos va a arrebatar de tus manos, amado Señor. Padre amado, que esta semana esta palabra sea llegada a cada hermano, a cada alma, a, los más, a lo más profundo de sus corazones, como espada de doble filo. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, gracias por esta semana. Gracias le damos al Señor por otro día, por ese techo, por esa comida, por todo lo que nos da. Siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Recuerda, seguirnos en nuestras redes sociales y cuando, si nos estás mirando por YouTube, darle eh, suscribir o subscribe, eh, y para que recibas esos nuevos videos de las cápsulas, de los devocionales, de los diferentes temas que tenemos aquí en Cristianos en la Gloria. Siempre dándole la gloria al Señor, no nosotros, siempre es al Señor él siempre se va a llevar los créditos cada vez que hiciéramos si, si, si una película en estos, en estos momentos mis hermanos el director Dios Jesucristo Espíritu Santo ellos siempre serían los directores de esta película de este ministerio siempre lo van a hacer para la gloria y la honra de ellos bueno mis hermanos nos veremos en otra misión aquí en la fe que conquista bendiciones y recuerda Sonríe porque la vida es hermosa.